Sin Ciudadano Kane, el cine no sería como lo conocemos hoy. Sin esa película no tendríamos ni a Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, ni a Spielberg. Es una película completamente excepcional que solo la podría haber hecho una persona en concreto. Su autor solo tenía 25 años cuando la parió. Fue la primera experiencia cinematográfica que la hizo. Ningún corto ni ningún nada. Este hombre era un hombre de teatro. Y aún así, sin tener ningún tipo de experiencia anterior, tuvo toda la libertad que quiso. Hizo la película que quería hacer. Cosa que es completamente imposible bajo ninguna circunstancia en ningún otro punto de la historia. Es imposible. Este vídeo sirve para explicaros por qué tú que has visto la película y que eh, os parece redundante la película, os parece que ya lo habéis visto, no os sorprende, es que esta es una de esas películas de primeras veces. Para que lo tengáis claro, ¿qué hizo exactamente la película? Vamos a poner... Todas las cosas que la hacen única en este tabla, poco a poco. Entonces, tenemos que es una cinta escrita, dirigida, producida y protagonizada por un autor joven que no tiene ningún tipo de experiencia en el sector y encima con un presupuesto infinito. Vale. ¿Por qué él? ¿Qué diferencia hay entre él y el típico camarero como aquel de ahí? ¿Eh? ¿Yo llevo una café? que está trabajando 24-7 para pagarse la carrera y encima tiene ya unos cuantos cortometrajes. O sea, no lo entiendo, ¿por qué esta injusticia? Pues muy fácil, influencia y grandes cantidades de carisma. Es una persona inimitable. Vino de familia rica, su padre murió cuando él tenía 15 años y con la herencia lo que hizo fue viajar a Europa, él solo, a los 15 años, y probar suerte a ver eh, en Dublín si podía encontrar trabajo de actor. Porque eso es lo que le molaba, pero le molaba de teatro. Entonces se fue a Dublín, fue a varios teatros de, de allí eh, fingiendo ser un actor famoso de Broadway. No se lo trago absolutamente a nadie. Pero se que le hicieron una audición y le salió bien la jugada y terminó teniendo varios papeles. Incluso empezó a producir cosas suyas. Tendría unos 16 años cuando hizo todo esto. 1931. Este tío en su plena más pura y plena adolescencia, va a otro continente, al otro lado del mundo, a probar suerte. Que sí, que tenía dinero y demás, pero es que, joder, 1931. No os he dicho su nombre todavía, pero no creo que haga falta presentación. Creo que todos conocemos a Orson Welles. Después de Dublín, probó suerte en Londres, pero no tuvo tanta suerte en la capital del té, así que se volvió a Estados Unidos de América eh, a probar suerte a ver qué, qué pasaba con la vida. Con 23 años ya llevaba un tiempecito en la radio y actuando en varias obras de teatro y demás. Y una buena tarde de 1938 hizo lo que posiblemente fue el game changer de su vida. Este hombre con 23 años convenció a todo su país de que estaban siendo invadidos por alienígenas. And Orson Welles and the Mercury Theater H.G. The era una adaptación radiofónica de la guerra de los mundos. La mayoría de la gente pues estaba escuchando un programa y cuando estaban cambiando de emisoras porque empezaban los anuncios en aquel canal de radio pasaban a este justo cuando ya había empezado y habían explicado en plan de que no era real lo que estaba pasando que era un falso reportaje por así decirlo y de repente estaban siendo invadidos. Sin dudas Orson no es un tío cualquiera. Después de este gran escándalo. El dueño de una de las productoras más importantes de aquel entonces, RKO, le llamó para hacer un contrato de dos películas con presupuesto ilimitado. Esta oferta no le vino porque sí. Para llegar aquí, eso ha significado que otras cadenas o incluso la misma productora ya le habían ofrecido hacer una película y él decía que no. No sé yo hasta qué punto real una historia o la otra, pero vamos, todo esto ha servido para introducirnos a la persona que hay detrás. Pero no todo es color de rosa. De las dos películas que tenían el contrato, solo llegó a terminar enteramente una. Porque Ciudadano Kane fue un desastre en taquilla. La denominada la mejor película de la historia. Eh, no. A ver, cuando digo que se considera la mejor película, no estoy diciendo que actualmente todo el mundo la considere la mejor película. Pues porque si te vas a cualquier. Otro artículo, cuando buscas la mejor película de la historia, pues te va a aparecer Vértigo, te va a aparecer El Padrino, te va a aparecer muchísimas otras películas, porque al fin y al cabo cada uno tiene su propio criterio a la hora de argumentar cuál es la mejor película de la historia o qué hace una película la mejor. Eh, algunos miran más técnicamente, otros las influencias que han tenido... Um... No todo el mundo la considera la mejor película de la historia, pero todo el mundo puede estar de acuerdo en el que ha sido una película que ha influido a muchos. Fue un fracaso, pero ya llegaremos a eso. Ahora centrémonos en la película. La película empieza con un reportaje de 12 minutos sobre la vida de Charles Foster Kane, que es básicamente algo así como un Donald Trump de los años 40. Heredó toda su fortuna, tiene mucha presencia en los medios de comunicación, se presentó a presidente y cree que todo lo que ve le pertenece. Después de todo esto pasamos a una sala oscura donde se está reproduciendo el reportaje. Percibimos como que hay muchas personas en la sala, pero no vemos la cara de nadie. Todos son siluetas, sombras. Eh, hay algunos luces que nos brinda el proyector, pero nada más. Todos los demás son puras sombras, si acaso puedes detectar un poquito la cara de alguien, pero nadie. Si miramos el guión escrito por Wells y Mankiewicz, solo hay dos nombres, Gallagher y Smith. Los demás se llaman una voz, otra voz, el tercero. Esto está explícito en el guión. Nunca vamos a ver los rostros de estos hombres. Quien en su sano juicio taparía la cara de los protagonistas. Seamos sinceros, a mí me cuesta llamar los protagonistas. Porque al final la mayoría de la película trata sobre la vida de Charles Foster Kane. De hecho, los protagonistas estos nos dan tanto igual que he cambiado los nombres de los, las únicas dos personas que aparecen con nombres de esa gente por una banda británica de los años 80 y el apellido de dos hermanos que conforman oasis. Y si has visto la película, no te ha podido importar menos. La película se llama El Ciudadano Kane, no Raoul Sol y Thompson, que son como se llaman estos dos personajes. Protagonistas sin rostros que no le importan a nadie. Y la verdad es que no son necesarios verlos y es extraño porque son los personajes que mueven la historia, que nos quiere descubrir quién es este tal Charles Foster Kane, a pesar de ser los que mueven completamente la trama, no necesitamos ver sus caras, porque no sabemos nada de ellos no queremos saber nada de ellos lo único que nos interesa de ellos es la pregunta que se hace, ¿qué es Rosebud? las últimas palabras de un hombre, nadie sabe lo que es Rosebud, y eso es algo que van a querer descubrir entonces van a hablar con todo conocido de Kane ya sea un antiguo amigo que le tiene cierto rencor, otro amigo que le idolatra completamente y su exmujer la cual pasa sus días borracha en el rancho. Lo bueno, lo increíble de hacerlo de esta manera es que cada persona te da un punto de vista y como ya he dicho antes, uno le idolatra completamente mientras que otros tienen cierto rencor o odio. Al hacerlo de esta forma hay varias veces que dos personajes tienen una versión de un mismo acontecimiento, lo que hace que tengamos dos perspectivas distintas que incluso pueden llegar a contradecir, porque uno piensa que Kane lo hizo de una manera y otro de otra. Al final somos nosotros los que tenemos que sacar nuestras propias conclusiones de lo que podría haber pasado en realidad. Es muy emocionante, me encanta. De hecho, me encanta tanto que es como si estuvieses viendo el mejor falso documental de la historia. Es una recreación de unos sucesos ficticios en base a los testimonios de unos testigos. Yo consideraría esta película como el primer falso documental. Pero bueno, la historia lo va a seguir viendo como un drama, así que... Ya que estoy diciendo que es el mejor documental de la historia, también voy a decir que es el mejor biopic de la historia. Entonces tenemos que es el primer documental y tenemos que es el mejor biopic de la historia.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 Su madre está a punto de venderle Solo tiene que firmar unos papeles Durante todo el Traveling Out Vemos tanto a sus padres como a Thatcher Casi siempre vemos de fondo al niño jugando en la nieve Pues es de él de quien están hablando Se ha hablado muchísimo sobre este plano en concreto Pues dura bastante el encuadre Y está muy bien cuidado sin hablar de la cámara flotante que sigue a los personajes. Estos están muy bien posicionados en el escenario. Se puede decir que cuando están en la mesa, el plano está dividido en tres. En primer plano tenemos a la madre y al teacher con el papeleo. En el segundo tenemos al padre, intentando convencerles para que no se llevan al niño. Y por último, en el tercer plano, al fondo, en el background, a Charles, ajeno a la conversación, jugando felizmente con la nieve, encerrado y encuadrado por la ventana. Si este plano es de esta manera es porque Orson Welles venía del teatro. En el teatro no puedes cambiar el ángulo de visión, por eso es muy importante donde pongas los actores en el escenario, porque al final eso también narra. Para que me entendáis, el director se encarga de mostrar visualmente lo que está en el guión, está adaptando un guión a la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Una misma acción se puede grabar de muchísimas formas esta escena dirigida por otra persona hubiese sido muy distinta, por ejemplo, haciendo planos individuales de cada persona usando distintos ángulos e insertando de vez en cuando planos de Kane o detalles de los papeles. Os voy a poner un ejemplo práctico para que veáis cuántas variaciones puede tener una misma escena. Pongamos que nuestro personaje está haciendo lo que sea en el ordenador y le llega al móvil un mensaje de que su madre ha muerto. Mismamente. Como soy el único actor que tengo disponible y sé que soy una mierda de actor, lo más seguro es que me centrase en planos detalles de la mano, acciones, tembleque, algo para demostrar que me estoy derrumbando. Puede que muestre el mensaje y mi reacción a él. Quizá deje en plano general y estático. O no, quizá empiece grabando haciendo un plano medio y haga un dolly-in o un zoom-in para ver cómo lentamente me voy derrumbando. Lo cual sería una gilipollez porque, como ya he dicho, soy un actor de mierda. Ojo, no mostrar la cara no significa que el actor sea malo, todo depende de la narrativa que quiera el director aportar. Al final, cuando ruedas algo, es por su narrativa. ¿Y qué pasa con este ejemplo? Pues bueno, que está planteado como si fuese una película normal y corriente. Seguramente si esta situación se la diésemos a Orson Welles, haría algo completamente distinto. No voy a intentar predecir lo que él haría, porque, vamos a ver, no soy Orson Welles. La madre dando la espalda a ambos muestra bastante el caso que le está haciendo. No tiene expresión no porque no sienta nada, sino porque quiere hacerse la más dura. Está a punto de explotar, pero quiere mostrarse fuerte. Y esto es un rasgo de la personalidad que veremos más adelante en Kane. Kane, cuando está a punto de explotar, va a intentar parecer el tío más duro de la sala. El último plano que vemos a Kane de pequeño es muy importante, porque estamos haciendo una comparativa. Kane ahora mismo no tiene ningún tipo de poder, sí, le acaban de regalar un trineo, pero su padre es una figura con mucha presencia, que lo mira por encima del hombro. Esta es una actitud que va a adoptar Kane más adelante. Como se suele decir, se transforma en lo que alguna vez odió. Luego más adelante hay una fiesta en los cuales dos de sus socios están hablando entre sí sin tenerlo a él en cuenta. Pasa algo parecido que como con la escena de cuando es niño. Básicamente están hablando de él y él está omnipresente todo el rato, da igual que haya un plano o contraplano, él siempre va a estar en el fondo bailando, ya sea con un reflejo o ya sea presencialmente. Algo muy comentado de esta cinta es ver cómo su primer matrimonio se deshace poco a poco al pasar del tiempo. Esto se nos muestra con algo tan simple como la separación que hay entre ellos cada vez que desayunan. Empiezan como muy juntos y poco a poco se van alejando hasta tal punto que mientras Kane lee su diario su mujer lee el diario que le hace competencia a Kane. Pero esto se lleva al extremo con su segundo matrimonio, en el cual viven en un palacio enorme y hablan entre sí de una punta a otra de la habitación, una habitación enorme que casi no se ven las caras. Kane en este punto se ha desentendido completamente de la realidad. Si no, Kane es como el nacimiento de una nación. Realmente no inventó nada, pero, pero, pero sí que utilizó todo lo que ya se había inventado en su beneficio. Quizás muchas de las técnicas incluso no se conocían el completo potencial hasta que no se utilizó en esta película. Un ejemplo más actual de esto que pasa con el Kane y Nacimiento de una nación, que junta todo lo que se ha hecho anteriormente para crear algo nuevo, se puede utilizar de ejemplo a Edgar Wright. Es un tío muy conocido por sus montajes de cortes rápidos y planos detalle. Ranking por un sueño salió muchísimo antes y ya utilizaba esa técnica completamente. Lo único que pasa que Requiem por un sueño es un drama muy duro que trata sobre la drogadicción. Cuando hacen este tipo de montajes es que están vendiendo droga o están tomando droga. En cambio, eso, lo que hace Wright es coger esta forma de editar y ponerla en cosas más cotidianas, como podría ser tomarse unas cervezas con los amigos. Pues Orson hace lo propio que hace Edgar Wright con el montaje, solo que lo hace con la iluminación que roba el expresionismo alemán, el blocking que aprendió a utilizar en sus años en el teatro, el enfoque y el montaje. Del montaje no voy a hablar en este vídeo, pero al tema de la iluminación vamos a ir ahora. Una cosa que destaca muchísimo en la película que también se ha hablado mucho es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 Protagonista sin rostro, que no le importan a nadie. Es el primer mockumentary y el mejor biopic de la historia. Tiene un personaje con gran profundidad. Ya he hecho la comparativa con Hamlet. Eh, digamos que está a nivel de Shakespeare, eh, la escritura de este señor. Iluminación del expresionismo alemán y profundidad de campo en el que todo está enfocado. Esto es lo que destaca por encima de todo. Antes de continuar con la review análisis o como quieras llamarlo, tengo que avisar de que, bueno, me he dejado algunos apartados como por ejemplo el uso de audio, el uso de efectos especiales, el cual destaca muchísimo la película. Uno de estos factores, una pequeña explicación es, por ejemplo, en esta escena, concretamente cuando va hacia arriba, vemos una ligera transición que va a venir ahora, ahora, ¿veis? Eso ha sido una transición de un clip a otro clip, bueno, de una cinta a otra, ¿no? En el cual, bueno, vemos a estos... Señores, la reacción de estos señores que trabajan en el teatro, el cual pues no les gusta absolutamente nada como está cantando la actual mujer de Charles Foster Kane. La técnica utilizada aquí interesante no es la transición, que también, sino el audio. El hecho de poner una pista de otro clip de vídeo, de otra cinta de vídeo a esta otra cinta que vemos aquí, es algo que no se había hecho anteriormente, pero que es algo que se utilizaba en la radio. Es algo muy simple, es algo tan simple como tienes dos clips de audio, pues en lugar de continuar con el vídeo de este clip, lo que haces es continuar con el audio de este clip de forma que se solape. Es algo muy fácil de hacer en programas actuales de, de edición, pero que en aquella época pues, supuso algo nuevo. Otro motivo por el que destaca la película es por sus efectos visuales eh, y efectos especiales. Eh, de los cuales yo no voy a entrar en profundidad porque no soy un entendido de, de la materia, no soy la mejor persona para explicar todo el tema de efectos especiales, y considero que hay otros canales en esta plataforma los cuales podrían explicar mucho mejor qué supuso el ciudadano Kane para su sector. Como he comentado antes, a pesar de todas las cosas revolucionarias que consiguió lograr, se la pegó muy fuerte en la taquilla. Todo porque Charles recordaba mucho a un magnate de la comunicación de aquel entonces. Este hombre intentó, por todos los medios posibles, hacer que la película no se estrenase, y al final consiguiéndolo a medias. Si alguien recuerda a William Randolph Hearst es porque fue el hombre que consiguió arruinar la carrera de Orson Welles, y todo de la misma manera que Charles Foster Kane intentaría arruinar a sus rivales. El tiempo al final le dio la razón a Orson Welles, ahora se considera la mejor película de la historia, aunque eso es debatible, pero sustenta un título muy grande. Y todo esto lo ha consiguió, lo consiguió robando técnicas e intentando encajar todo lo que había en la mente de Orson Welles a la pantalla. Por ejemplo, lo, lo que he dicho del expresionismo alemán. Sí, roba eh, mucha iluminación del expresionismo alemán, pero él lo lleva un poco más lejos poniéndolo a la cara de los actores, cosa que un género cinematográfico posterior al ciudadano Kane estaría muy agradecido, pues lo utilizaría como norma, ya que los gángsters no son gente de fiar. Otro gran director de cine de la historia también usará la misma profundidad de campo en alguna de sus películas. La cámara flotante que he comentado influenciará a otros que incluso tomarán rasgos de la personalidad de Kane para narrar otras vidas. Todo tipo de películas y series homenajearán hasta tal punto esta película que alguien que no la haya visto le resulte poco original o muy visto. Otros medios buscarán su propio ciudadano Kane para poder definirse como arte, haciendo así que el ciudadano Kane sea sinónimo de perfección. Bueno, Ahora que estamos en familia, todos aquí al final del vídeo, simplemente decir que si os ha gustado por favor darle like, comentad, si no estáis suscritos, suscribíos y, y demás. No le deis a la campanita, pero seguidme en Twitter, porque ahí hago bastante spam y voy subiendo en pequeños clips ahí en plan del vídeo antes de subirlo.